Manon, bueno, em Cristina, Caballería Iglesias. Y mm. he fet Excel Intermit, Excel Avançat, Factura Plus y Númina Plus. Hola, yo me em dic Natalia Martínez. Y he fet un curs de atención al públic. amb un módulo que ya había, pues, una mica de, bueno, de motivación y una mica de autoestima, porque, bueno, cuando buscas feina y no la trobas. Para que la gente cuando a la tour, te con molta poda de, de sortir para un club t'has trobat amb tan xasco de que fana al carrer, cuando tú, no sabes bien, bien para qué t'han fet al carrer, pero trobas al carrer, turna a començar después de que te es una mica complicada. Ven fer un módulo de reinserción laboral y eso también va a ver, ¿no? porque yo, por ejemplo, no sabía al que era a hacer una entrevista desde feia escuché 20 años. Y si tienes algo al de que te ayuda a una mica, que te dice mira, pues si vas para aquí igual a va yo si vas para allá, tienes una transparencia. Porque, clar, jo portava 16 anys a la mateixa empresa y trobar te de cop al carrer, no saps moltes vegades com enfocar tots els coneixements que tens en un currículum o currículum, en una entrevista. I te t'ajuden a fer uns passos que potser si haguessis anat no en sabries o no sabries per on començar. Labors, bueno, el fet de començar un curs, de, de compartir la teva experiència amb altres, però que no saps que no ets la única, clar. Pero bueno, hay boran, ubeus, vius que cada una te la seva experiencia y yo creo que es muy importante, sí. Y la verdad, es que el este municipio me ha que echar un No, brita, sí. no, ¿no? no, porque comparas a municipios del voltant y no hay diners para hacer cursos, no, brita, yo aquí no he hecho bastante, ¿sí? aparte part los que he dicho, que son el Sulti, pero no he hecho bastante. Sí, no he hecho algunas. Sí. Tengan interés para la feina y pienso que él se agrada al que y eso es importante. Sí que se preocupan para los que están aquí, no va a hacer curs i el curso y ya está, no, hasta Nalda Herrera y te ayudan. Y eso te da la posibilidad de sortir a casa eh, a un horari que podrían pedir teacumetas laboral, porque son horas que tú tendrías una feina, las tens ocupadas, las útils. útiles. Lo primero es una seguridad, una confiança. a confianza, aparte de que, bueno, también tenés amigos, yo, eh, por ejemplo, hay trubata amigas que, que, bueno. De que esta relación de pre la mantens sí, y sí. Yo, la verdad, te es que la misma experiencia aquí ha sido muy positiva. Sí.